Saludos, soy Israel Bangere y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es el siguiente. Miren cómo, por, cómo eh, podemos ayudar a que la resolución y la nitidez de una imagen mejore. Miren, aquí está con la resolución en Ultra HD y aquí está con la resolución en, en 1080p. Ultra HD 1080p. Miren cómo cambia el color aquí. Miren. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Vamos a borrar esta capa y vamos a hacer el truco. Para, re, para mejorar la resolución y convertir una imagen en 4K y que realmente funcione cuando la proyectemos en una, en una pantalla gigante, una pantalla grande, no funcione, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a, a, a darle clic en la opción rectángulo y luego nos venimos aquí y vamos a estirarlo hasta que así. Listo. Entonces tomamos rectángulo luego estiramos. Listo. Una vez que tengamos esto así. De color oscuro. Tomamos negro. Vamos a ir a posicionarnos aquí en opacidad. Y vamos a ponerlo en 8%. Y luego damos clic en enter. Listo. Y como pueden ver. Eh, ya tiene la resolución que nosotros queríamos. Miren que está mejor ajustada. La nitidez es más potente. Y está en Ultra HD 4K Y miren lo, lo que sucede aquí Si quito la capa, quito la capa Miren cómo cambia el color, miren Miren la nitidez como cambia Y esto al exportar nuestra imagen Va a quedar con una resolución bastante buena Entonces si doy en exportar Vamos a mandarlo aquí a escritorio Ahora vamos a visualizarla y miren cómo se ve nuestra imagen, se ve a la perfección. Ahí está la prueba, miren todos los gráficos cómo cambian. Y además de ello cómo se ajusta la nitidez y el color de los elementos a la capa que hemos puesto. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.